Vamos, vamos probando este video. A ver, vamos a iniciar una nueva serie. Bueno, nueva serie no. <ríe> Yo no hago tan series. Hasta ahora estoy iniciando en este de los videos y me animé a hacerlo gracias a, a este hombre Sketchup. Bueno, que es de forever y no sé cómo se llamará, pero es un argentino que me ha explicado mucho acerca de Sketchup y que le ha aprendido mucho a través de los videos que él que él hace, ¿no? Entonces. Pues recomiendo el canal y, y pues gracias a eso pues me, me, me animé a hacer este, pues yo trabajo varios programas, pero pues eh, como los que se ven acá pues claro, los que son de arquitectura. Eh, bueno, no todos, pero sí los más usados y los que y los que sirven para arquitectura por ejemplo tocando <ríe> es un programa muy bueno no entonces pues lo que idea de este video era a ver si podemos ir realizando este esta casa que no me gusta <ríe> no me gusta pero pero precisamente de los errores es que uno aprende no por ejemplo <ríe> Pues yo soy arquitecto, no sé cómo diseñar estas cosas. Esto es de un arquitecto famoso. Casa de Xandoval. Bueno, no mostremos eso porque <ríe> se me vienen por allá. Eh, entonces, este es este proyecto. No sé por qué lo quiero hacer, la verdad. <ríe> Pero quiero ver cómo, o sea, de pronto ver qué, qué clase de cosas se pueden generar en espacios como este o este, porque es un espacio que es perdido por manejar esos ángulos pues de una manera caprichosa porque no tiene ningún sentido hacer eso en un terreno donde tenemos todas las vistas ¿no? tenemos toda la oportunidad de hacerlo <ríe> bien mira pero bueno, eso es Bueno, entonces seguimos en esta en este video, ¿no? La idea es hacer este proyecto y pues ir comentando. Y más que todo esto yo lo hago es para documentar lo que uno hace, para escucharse y para ver qué puede surgir acerca de, de ahora este nuevo sistema de, de YouTube y, y, y pues esas estrategias de, de modelado entonces pues seguimos aquí seguimos acá en este cerramos esto vamos a abrir más bien el archivo que ya tenemos y aquí está entonces ya se ve bueno eso ya estoy trabajando con esta imagen con una imagen ¿no? con la imagen esta bueno, ustedes ya saben cómo se... Y si no saben, pues en YouTube ya hay muchos videos de cómo se hace para escalar una imagen, para utilizar la referencia y, y poner esto más o menos a la escala que, que tiene que ser real. Entonces, pues ya aquí, no sino ir trazando lo que un edita, como este, y ir dándose cuenta de las cosas, por ejemplo, este, de los errores. Esto ya es un error de dibujo, ¿no? Pero es por lo que, digamos, la imagen no está... La imagen no está... En internet la imagen no está 90 grados, ¿no? Esto no es no, no, 90 grados. Entonces, claro. Por eso toca hacerles los planos. Para que uno esté seguro de... De que todas las cosas tengan... Lo que debe ser. entonces esto ya es un trabajo de, de paciencia de ir, de ir acomodando lo que se necesita y saber mire, por ahí está el acceso <risa> ya le iba a señalar con la mano ese es el acceso de la casa parece que es para atrás si sí. Sí, ese es el problema de no, de no manejar como no se tiene la, la referencia exacta, entonces pasan esas cosas. Por ejemplo esta. Ya ahí sí toca uno como, como diseñador y como arquitecto uno mirar y pensar como arquitecto. Para saber qué dimensiones puede tener estos muros, con las referencias de las imágenes, con todo lo que hay en internet, por ejemplo, en este caso, pues yo tengo aquí la página donde están dónde está el archivo donde está el, donde están las imágenes de la casa entonces ahí sale todo lo que necesitamos los planos eso es lo bueno de esta página que sale todo lo que todo lo que es necesario para un proyecto bueno en cuanto al diseño ¿no? la parte constructiva sino porque ellos tampoco van a colocar información ahí y los arquitectos tampoco la van a dar así de fácil entonces ahí está el proyecto es sencillo no es muy complicado es sencillo pero es conciso y a la vez es un proyecto que no sé por qué realmente quiero hacer si no es, de mi, no es de mi escuela como dicen pero de lo de lo, que, de lo malo también tenemos que aprender o de lo que no nos gusta hay alguna razón por la que lo que no nos gusta nos llama más que lo que nos gusta hay una razón que no sé cuál será. De pronto la misma cabeza quiere empezar a entender qué es lo que sucede y por qué no nos gusta. Entonces la misma mente en el cerebro se encarga de de, de tratar de, de entender lo que no, lo que no nos gusta. Está aquí hay un problema con este ángulo que no se sabe cuál es porque. Se supone que son 30 grados, yo los estoy trabajando todos a 30 grados aunque pareciera que en algunas partes de la imagen no se, no se acomoda pero pero los estoy manejando todos a 30 grados para no tener problemas por ejemplo acá si ¿sí ven se me, se me corre ah bueno y entonces en ese canal de 3D Forever y le he aprendido mucho al hombre en Argentina he aprendido mucho acerca de Sketchup y sobre todo de Virrey para que pues Sketchup no, no es que sea el programa más exacto que uno pueda encontrar pero pero cuanto a, en cuanto al render y esto pues sí funciona bastante manejándolo como como el hombre explica y, y en orden ¿no? también no solo como él explica sino en orden o sea es que es pero él explica muy bien cómo se maneja eso sobre todo en d -ray. bueno aquí yo estoy trabajando en metros nunca hago eso <ríe> siempre trabajo en milímetros pero como las imágenes vienen hay veces en metros entonces que ir a hacerlo así Aquí tenemos la sala parece eso lo bueno de la visualización arquitectónica es eso que uno vaya desarrollando el proyecto y, y verlo ya en 3D eso es algo muy chévere Aquí ya son esos muebles bueno eso no, no perderle tanto el tiempo a hacer esos, esos detalles porque eso para eso está están otras herramientas o sea pero de todas maneras, pues no quita el mérito, ¿no? O sea, se puede hacer. Y en AutoCAD es un programa muy, pues, muy agradecido. Lo bueno es que ya es, ya está, como dicen, ya está más probado que comprobado que todo funciona. Pues si lo trabajo muy bien. Entonces, eso es lo bueno de AutoCAD. Que eso ya no tiene, eso no tiene vuelta de baja porque ya se sabe cómo. como funciona tocar y en los layouts también por ejemplo acá si uno pone modifica esto es una B4 vamos a poner el nombre que es Nos suponen que es una B4 entonces B4 Listo. y aquí uno visualiza esto se ve bastante bien pues toca quitar el, la imagen ¿no? porque ya hay manejarle los layers y todo como es como debe ser pero eso en los estudios no lo en los estudios y en, <coughs> y en todo lado eso lo manejan es ahí a lo a lo bestia <risa> no tiene otro nombre entonces pero bueno esto es como la zona de lavandería parece eso es lo, lo bueno de, de, de hacer estos trabajos y que no sin, solo por gusto como dicen solo por amor al arte porque esto no lo reconoce nadie la gente cree que uno es un diseñador entonces tienen que regalarles el trabajo y... bueno que igual yo no soy diseñador pues en mis labores eh, manejo la parte de diseño porque pues soy arquitecto pues lógico pero no no creo que me vaya a dedicar solo a esto pero me gusta me gusta pero me gusta la parte de visualización la parte de proyectar pero no no me considero pues un diseñador más un, un constructor de ideas porque <ríe> mejor dicho no, no sé porque eso para construir en este país es complicado si no tenemos los amigos necesarios y el dinero necesario esto no sé qué será como una zona de espinina quién sabe qué será esto si no tenemos los recursos necesarios y la y el dinero necesario para uno empezar su propia empresa entonces le toca ahí le toca aguantarse a los otros a la gente mm nosotros nos vayamos por allá quedémonos aquí en lo que en lo importante que es el diseño de la arquitectura no nos vayamos tan lejos porque si no nos, nos deprimimos esto lo podemos cortar acá esto también esto también acá está si sí, son las oficinas ¿no? No, no se ponen a ponerle cuidado a esa vaina bueno, no sé qué será esto pero esto es como una silla el vamos a ver si trabajan en auto acá y pues va lento pero seguro como dicen aquí está el baño estos son como unos ductos vea un baño también, quien sabe que será eso un, otro baño ahí no, <ríe> mentiras eso es como un como un ducto si sí, entonces por amor al arte le tocamos ir haciendo ahí poco a poco y que de ya yo digo que es muy agradecido por eso porque y ya está comprobado que funciona entonces no tiene que ponerse bueno, a, a inventar nada ni hacer nada de eso aquí nos quedó mal aquí, por aquí. y hay gente que utiliza como grabar los vídeos y no muestra toda la pantalla pero pues yo no sé, yo lo estoy manejando así que muestre todo Pero es por seguridad Hay veces no lo utilizan así Porque no sabe la gente que, que está pensando Ese piso es como un piso en madera Yo supongo porque No, no sé qué será eso Pero parece un piso en madera la laminada seguro no, no sé, módulos Quién sabe qué será No sé qué será esto es no Una tarea bastante Ardua y zona Montar esto acá Y cortar todo esto pero bueno eso son cositas que tengo que ir haciendo si sí, yo también soy nuevo en esto de los vídeos pero me gusta que me gusta que iniciar y, y bueno no tan he hecho algunos vídeos pero no no tantos como otra gente entonces uy es poco a poco ir haciendo y poco a poco vamos vamos a ir llegando ah, a este quedó acá no, sigamos por acá porque poco a poco vamos haciendo el proyecto aunque estas líneas solo son para la parte de 2d porque esto ah, se me inició el, la ayuda esto solo sirve para la parte de 2D porque esto no es alineando no, no, ahorita las cambiamos en la capa tranquilos para los que ven esto, esto se puede hacer es como un acelerado es más fácil para ir haciendo esto no, pero se pierde ya la voz pero eso no importa si sí, eso es como un nuevo método de trabajo me parece muy bueno